Recién escuchábamos a Calle 13 darle la vuelta al mundo, ¿no? Y esto es lo que queremos hacer. Y creo que esto es lo que nos vino a dejar como enseñanza de esta pandemia, que las cosas están dadas vueltas y las hay que enderezarlas. Hay un montón de cosas que no están bien. Hay un montón de cosas que hablamos de usurpaciones y que no solo es el usurpar tierras. A veces se eh, está usurpando las cuentas bancarias, nuestra propiedad privada, nuestro mismo cuerpo, con violencia, con violaciones. Cuando nos dejan sin nuestros derechos de poder entrar a nuestra casa que está ahí en Formosa, a 400 metros. Cuando también nos están usurpando nuestra libertad y de repente vemos que festejan a los abrazos y a los besos, no siendo los políticos ejemplo de nada. Entonces, cuando hablamos de usurpaciones y tenemos que ir al diván, porque no tenemos dónde ir a vivir, quizás esa persona no tiene la posibilidad de ir a una sesión de terapia, porque elige, tiene que ir a un hospital, esperar un turno y hacer todos los trámites, y tal vez tiene que ir a trabajar y ni tiene tiempo. Pero está la otra que sí le usurparon su cuerpo, su propiedad, sus derechos, y va al diván. ¿Y qué pasa con eso? Por eso es un tema de diván, es un tema de hechos reales, y tenemos en análisis de nuestra licenciada Carmen Sotelo, a quien le damos la bienvenida a la tarde de la Alcin. Hola Carmen, ¿cómo estás? Hola Karina, ¿cómo están? Muy bien, acá, eh, la verdad esperándote ansiosa, porque vamos a decirle a la gente, siempre que cuando desarrollamos un tema, o por hechos reales que está pasando, siempre tenemos una charla previa, ¿no? Y vos me, me transportas. A, a ver más allá de ese título que le ponemos, ¿no? Y ese más allá es el análisis de, de cada persona, ¿no? Sí, sí. Ese más allá es el análisis de cada persona. Y a veces, eh, cuando estamos inmersos en esta sociedad que nos tiene apabullados con tanta información, con tantos comentarios, con tantas interpretaciones, me encanta cómo todo el mundo tiene una capacidad para interpretar lo que el otro dice que yo no, no, todavía no entiendo qué hice tantos años de mi vida estudiando. Pero bueno, ¿viste cómo son las interpretaciones? Sí. Se ponen derechos. Sí, alguna vez, hace muchos años, eh, contestando una pericia a un juzgado, Dije algo que me viene en este momento a la cabeza, que es, el psicólogo no interroga como un policía, no pregunta como un periodista, no interpreta como una persona que, eh, que encontramos por la calle que me quiso decir. Tenemos una teoría que nos avala, tenemos una forma que nos avala, somos científicamente, tenemos una entrevista, no es cualquier entrevista. No entrevistamos como entrevista un periodista, un periodista entrevista de una manera siguiendo unas pautas y siguiendo sus lineamientos. Nosotros no. Entonces... ¿Qué es esto de interpretar lo que el otro quiso decir? Lo que el otro quiso... No, nosotros estamos para decir, señores, dijo tal cosa, porque en el espacio terapéutico no se dan solamente una pregunta. Nosotros no nos quedamos con, eh, estoy bien, nosotros seguimos ahondando, pero no es que seguimos en ahondando para saber nosotros, seguimos ahondando para que el otro descubra, como decís vos, bien dijiste recién, la posibilidad de tener otra mirada. Me quedo con esto que decís, ¿no? Ustedes no se quedan con esto de estoy bien, si sí se quedan con estoy. ¿Y qué significa con ese estar, no? La persona, qué significa con ese sentimiento que le pone a, al decir la palabra estoy. ¿Dónde está? ¿Dónde quiere estar? Entonces hay muchas maneras ¿no? de, de ver y, y tan importante que te pueden dar el mensaje eh, que estás buscando para la terapia, ¿no? Sí. Seguro. Además, eh, cuando eh, vos hoy recién decía y en la charla que tuvimos también decíamos, todo puede ser interpretado de acuerdo a cada persona. Convengamos, es muy difícil. Somos mundialmente así, es mundialmente así. Somos individuos, entonces tenemos un entorno, tenemos un eh, pasado, tenemos un presente, y caminamos hacia un futuro. Todo eso está en el estoy, en eso que, que vos decís. Uh -huh. Entonces, es muy difícil, porque eh, vos, vos te referís eh, al, a lo difícil que es hablar de una usurpación, ¿no? En Tomar algo general en cada individuo. Es que no es lo mismo. No es lo mismo lo que pasa con los Echeveres, que no es lo mismo lo que pasa en Guernica. Eh, no es lo mismo, interviene igualmente la justicia y tiene que intervenir. Claro. Pero el Estado en ese caso es la justicia del Estado, no es todo el Estado. En, en un momento, me, haciendo zapin escuché que decían, entraron una cuadrilla de... Eh, miembros de, del Estado, como una cuadrilla. ¿Habrán entrado personas en representación de un Estado nacional o un Estado provincial? Pero de ninguna manera una cuadrilla. ¿Qué es lo que digo cuando digo cuadrilla? ¿Qué estoy diciendo? ¿Entraron los delincuentes? ¿entró una cuadrilla de delincuentes? Entraron tres personas, una cuadrilla, ¡epa! Bueno, pero ahí estamos, eh, Carmen, vamos al análisis, esos son los periodistas que exageran las palabras, que vos las tenés totalmente claras, pero ¿cómo impacta esta palabra cuadrilla en el que está dentro. ¿no? Adentro, esperando que en, en Guernica, por ejemplo, que está adentro, ¿cómo interpreta esto de cuadrilla? Y esto de cuadrilla, el que está adentro, interpreta una cuadrilla policial. Claro. ¿Y qué no. temor, qué es lo que siente, no, emocionalmente, esto que le puede pasar, puede crear algún tipo de trastorno psicológico? Toda la situación es un trastorno psicológico, toda la situación. La, no, no, no están en ese lugar si no hubiera un trastorno psicológico. No están en ese lugar si no hubiera un antes que fue preparando de alguna manera para que esto ocurra. Hace tantos años que venimos con el tema de eh, la vivienda, hace tantos años, eh, eh, escuchaba, 90 años, o sea, no le podemos echar ni siquiera la culpa al gobierno anterior los de este gobierno, y los no. del anterior al anterior. No, es un problema de vivienda a nivel mundial, y yo creo que... Eh, Sí, esto nos quiere decir algo que tenemos que eh, actuar al respecto. Eh, yo siempre tengo yo tengo mi opinión, ¿no? Esto vos después, cada uno creo que vos tenés la tuya, hay que estar también gobernando y ver los mismos y ver. Pero yo digo, todo ser humano tiene derecho a una vivienda digna. No sí. digo de crear villas, digo de que el Estado... Tiene que crear un dos ambientes, un espacio reducido, y después tiene esa persona el derecho y a elegir si quiere ir a otro lugar mejor. Pero tiene que tener un espacio de un, una vivienda, vivienda, vivienda digna. Yo decido si quiero ir a ese lugar o no, o si quiero seguir alquilando. Pero como que estar tiene que estar. Ahora... Obviamente, no armar villas o un centro de delincuentes. El que no cumple con las condiciones de buen vecino o de persona de bien, no tiene nada, no se merece bueno, nada. Pero en eso estamos totalmente de acuerdo. Yo te diría que más que vos, yo no pienso que el Estado tenga que darle la vivienda. Yo pienso que el Estado tiene que darle las facilidades para que los que puedan hacer la vivienda la realicen. Entonces sí, y que puedan aportar 10 pesos, no importa cuánto, algo, algo que, que puedan aportar, trabajo, eh, dinero, eh, eh, tiempo. Algo que puedan aportar. Pero sí, coincido plenamente. En las villas, te voy a decir, que también hay reglas en sí. que es mejor cumplirlas. Porque si no, pasan otras cosas. Para eso, si quieren, tienen un montón de series de Netflix que les explican como son las villas en otros países, que las podemos relacionar aquí. Porque claro, no son muy distintas. Porque vos me decís, que siente? sienten? Sienten miedo, no es que no les pasa nada. ¿A vos te parece que una persona puede estar bien pensando en dormir en el barro? No, no pero no es eso. ¿Cómo llegó a dormir en el barro? ¿Cómo llegó a preferir dormir en el barro? ¿Qué cosas fueron? ¿Por qué, según lo que escuché, hubo una gran mayoría que aceptó irse de Guernica y otros eh, 20% no. dicen no? Claro, este es el tema. Yo eh, tuve la oportunidad de de vivir en verano y de, y de ver esto, ¿no? la gente durmiendo en la calle y ver un montón de movimientos sociales donde íbamos a darle comida a la gente en la iglesia de verano, a la noche y todo. Es decir Y es lo que vos hablabas, esto viene de muchos años atrás, es un problema y que fue en crecimiento, la gente no tiene trabajo, que eso es lo que tiene que resolver en primer lugar el Estado, el trabajo de la gente y después el tema de la vivienda. Es fundamental, no puede Pero haber familias durmiendo en la calle, no puede Pero haber. Karina, Karina, que trabajen en la vivienda, que trabajen en la vivienda, levantando la vivienda, donan, insisto en lo mismo. Pero no tienen un espacio creado, eso también, Carmen. Ahora, Pero nosotros no. analizamos esto de la gente ¿no? que no tiene, vulnerable totalmente, que vive en la calle... Y que después podemos hablar de política, si querés, que, que esto también, cuando está la gente, ¿no? Esto que es, mueve la política, gente y la, y la que pierde es la gente, la que no tiene nada, y la que quizás la mandan al frente, en determinada situación. La gente que es vulnerable y que es estafada también, con abogados, con profesionales, que le venden lotes que no existen. Esto pasa allá, en Guernica wow. y en cualquier lugar del país. Tal cual. Pero, ¿Qué pasa con este trastorno que te trae al Iván, esa gente que tiene el lote, que tiene su lugar usurpado? En general, yo los he recibido en el hospital. O yo no te, no te hablo de los más vulnerables, no, sino de esa persona que tiene ese loteo que es suyo y de repente le entran ocupas esa sensación que era quizás su proyecto, su... Mirá, su gana lo que de... le puede pasar es, eh, lo primero que le pasa es sentir una violación, lo primero, lo primero que siente es que es violada su intimidad y su más íntima intimidad, digamos, no redundando en el término. Eso es lo primero, y, y genera una situación de paranoia. Claro. Todo, me puede, todo me puede dañar, una, una situación de eh, el daño está en el timbre que tocan. No importa claro. que, que sea el cartero, el timbre. Ese, claro. La sensación es esa. Lo, lo que mismo va... que cuando alguien te entra a robar a tu casa, que después quizás lo, lo, que, lo que te queda como un trastorno de, de vivir en esa propiedad, que, que te entraron, que, que quizás no te encontraste con el ladrón, pero ves todo revuelto, tocaron tus cosas, es la misma sensación, Carmen. Es la misma sensación de violación de cuando entran en tu casa, de cuando te roban la cartera, de cuando es un robo, es meterse en tu intimidad sin que vos lo permitas meterse en tus cosas sin que vos lo permitas. Eso es la sensación. Lo que aparece y aparece en todo, en todo momento es la sensación de pérdida de intimidad, de viola violación. Así, eh, eh, esa, digamos, es, es la sensación. Porque en mi casa, eh, o sea, en mi propiedad, con mis cosas, ya sea mi cartera, ya sea mi billetera, ya sea lo... Yo eh, me siento segura. Claro. Es mi lugar, es mi espacio, son mis cosas. Exactamente. Mío. Está la palabra mío, mío, mío, mío, mío. Y sí, y sí. Y sí. Porque en un momento hablábamos de. Eh, cuando hablamos de Guernica, hablamos de espacio, de tierras, de. Eh, estamos de acuerdo. Pero, ¿qué quiere decir? ¿Que pueden entrar a mi departamento? Claro. A que mi edificio. Venir a cualquier lugar. Claro. A tu negocio. A, a tu radio. radio. Sí, y no. sacarte de ahí, y mirá, después de eso, no sé. <risa> uno lo em... puede ser, quizás que y los que... micrófonos sí vienen. <risa> lo, es que uno lo empieza a pensar, sí, y de alguna manera eh, lo podemos seguir hablando la semana que viene, porque me interesaría pensar... ¿Por qué esta cuestión familiar, de dónde esta cuestión familiar se ha convertido en una cuestión pública, eh, política, mundial? ¿Mundial? ¿Qué es qué? esto? ¿Por, ¿Por qué, qué los, los, los políticos se meten? Y, y vamos a hablar, Carmen, dejamos esto pendiente, vamos a hablar de historias de familia con respecto a las herencias, esto que también produce distanciamiento, angustia, eh, que quizás hay mucho más allá de, de lo que pasó de, de Echeverry, ¿no? Hay mucho más, más allá de, de esta historia, y otras historias que esto trae, conflictos familiares, y juicios a veces de padres a hijos de hijos a padres que es una barbaridad que uno no lo puede pensar pero que existe no esta disputa de, de entre hermanos así que quedamos con este tema pendiente historias de familia para el próximo jueves te parece me parece Karina gracias Carmen gracias por estar de nada un beso grande a todos